Uh, ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Fortnite, por fin, después porque he conseguido jugar sin lag porque ayer estuve jugando en directo y hoy estamos con... error con mi capicada y qué vamos a jugar? ¿Qué jugamos? Oh ¿Un dúo? Oh un dúo y vamos a enseñaros el especial de Halloween que han puesto vale, estos días que han puesto para que disfrutéis vale, está guapísimo si te matan tienes otra oportunidad de ganar pero facilísimo o puedes ganar normal no sé qué pasa cuando ganas siendo... dale a listo dale a listo ahora experimento conectando al servidor de pajara experimento este es el que más me gusta de bailes este también Recordad, el 30 y el 31 grabaré lo que pasa en el directo el 30 y el 31 por veremos dos especiales de halloween de raptor y mi crack de las perrerías vale Partida ahora, las perrerías de Mike lo, lo cuando suba lo miramos. Si no es en directo, no pasa nada. Lo veremos igualmente. No me gusta porque hay un momento se oscurece de una forma y complicadísimo. Yo ya estoy. Chicos, si se recordáis al principio del canal, si no tendréis en mis primeros vídeos que tenía mucho lag. A que sí. Tú no lo sabes, porque porque contra una persona de Discord. Estoy hablando desde el Fortnite y no, no tiene micrófono en el Fortnite. ¿Dónde saltamos? No sé, donde tú quieras. Cuando te diga saltamos. Vamos a un sitio especial. Cuando te diga saltamos. Ok. 3, 2, 1, salta. Salta. A la fábrica esta. ¿Ves a la fábrica? Fábrica. Chicos, esto lo he conseguido con la nueva temporada y a ver es lo que he conseguido también. <risa> con escopetas no no no no no no he un no de no de no no no no Mira esto. ¡Uh! Esto y esto si esto no a punto de morir, no no ¡Voy, voy, voy! Tengo un bot aquí. ¡Ven aquí! Mm. ¡Me estoy curando! Mm. ¡Tengo cura! ¡Cura! Tengo armas también. Mm. ¡Yo también! ¡Corre, yo ven! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ayuda voy, yo voy! Yo ¡Voy! Mm. Mm, mm, mm. encargué del bot ya me encargué del bot ya puedes venir tranquilo mm, está reventadísimo no porque está reventadísimo me tengo cura tengo cura ¿no? no, que está reventadísimo el coche y yo tengo un 30 de vida súbete al hey, coche súbete al coche ven que te juro pero ven aquí Mini, si es ¡Súbete! ¡Súbete! Oh, ¡Que nos vamos! a comer la cura! cura? ¡No, vamos! Hay un bot, hay dos bots allá. Yo me quedo acá, yo me quedo acá. Vamos a ver una explosión. Oh, tengo mucha cura, tengo mucha cura, ¿eh? Ahora sí que puedo hacer yo un montón de curas, De un bot Y un... cargador un... pinche culo mm, ¡Está parcado! Sí, de... estoy matando muchos bots, ¿eh? Pero... No, Allí hay gente de verdad ¿Qué? le tengo mi cura. Tengo minis y bots de 50 para que te haga full de vida tengo, tengo para curarme, tengo botiquín Mateo, Mateo, mate, mate, mate. Tengo botiquín, que lo sepas Tengo botiquín, por si te lo quieres Pues no, si yo tengo un millón de culos Oh, lo que llevo Oh, qué suerte tengo hoy ¿Qué estás contando, hijo? Qué suerte tengo hoy hay que, hay que esconderlos no, Miren los contamos lo, Hay que matarlos sí, eran pero están ¿Cómo eran? eh no? Están Iron Man Cabum. Lo hecho yo solo ¿Tienes armas? ¿Tienes munición? Porque se me ha acabado mucha Se me ha acabado Uy, Es que tengo full de curas O sea, si tú te vienes Vienes a, a 200 de escudos que ¿Quieres que cogemos los coches ahora que no hay nadie? No, no, no me hace falta Que yo ya tengo eh. Eh, no, lo maté, lo maté, lo maté. no puedo, ne no puedo no. Necesito que me des munición o un arma Munición o arma Aquí ya tengo. ¿De qué, tipo de, ¿De qué tipo de munición? La escopeta. Y ya está. Aquí hay escopeta. Aquí hay escopeta y munición. ¡Oh! ¡Tengo el libro! ¡Tengo el guantelete! ¡Tengo el guantelete! ¡Mira lo que tengo! Sí, yo los dejo ahí. Yo los dejé ahí, yo tengo el rayo, mira, yo tengo el rayo. Vamos a la bóveda, que tengo la tarjeta. Y ahí te saca un montón de munición. Mm. Ya tengo mi arma secreta. Un sitio con tafal, te quito. ¡Cállalo! Sí, he la bóveda. Me la obra. No ¡Oh, Dios, es de la de luz que hay aquí, chaval Hay curas de todo, hombre A ver, ¿a ¿qué hay? Dame uno de los libros ¿Eh? Yo soy manquísima, a ver si aparece algún libro aquí Nada Si hay un montón de curas que No, si yo ya tengo el kit completo que no hay que construir porque los pues, chicos acostumbrados al Minecraft, hay gente, hay gente, hay gente. Voy, voy, tú no te preocupes. eh Yo te salvo. la ganamos. Hay una también. llama, hay una llama. ¿Dónde, Toma, dónde marca? Aquí hay una llama. Hay una. una llama. Mate, mate al fantasma tranquilo, tranquilo, hombre. Mm. Déjalo. ¿Me das, un po ¿Me das un poco de max de aquí? ¿Habrá que tocaba esto ya, qué? Está. ya está, vamos. ¿No? ¿Qué vendas, eh? ven aquí vendas, en la bóveda hay curas, Ven aquí, cúrate. vamos a por un coche, vamos cúrate, a por un coche. Ven. Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate. No, que ya tengo curas. Pero es Pero tengo tres. Si cura, pues cúrate. Si sí, pero tengo razón. muchas, no las voy a gastar porque ahora no me hace falta. Ven al coche. Pero te, te falta escudo, te falta, falta escudo. ¿Y qué me importa a mí el escudo? Bueno, ¿Tú qué eres? Lo vamos a No tienes escudo, te ¿Dónde vamos? Mm. Mm. llama! ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué estás contando? Oh, pinche, ¿Qué hablas hombre? ¿Qué hablas? Andrea? ¿Qué hablas? Andrea? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Pero ¿qué hablas hombre? Tres llamas juntas, dos llamas juntas es imposible. Vámonos al coche. Dos llamas juntas había aquí hombre. <risa> oh, w W B, hombre. ¿Cómo era para cambiar la música? Ni idea, idea yo no puedo empezar. Ah, la C, con la C. La WB y todo. Este, que vamos, este me gusta. Vamos <tose> a la autoridad, estamos chetísimos. Vale, vamos a la autoridad. <tose> <tose> <tose> <tose> Nos si encontramos las tres pinches llamas de la partida, ¿cómo lo ver? <tose> ¡Cuidado ese hombre! ¡Déjame que ponen el mar, hombre ¡Falte! Ven, súbete. No, eh, ¿por qué no? Sé cómo subir. Sé cómo subir con el coche. No tienes escudo mm. ya te lo advierto yo no vengas a quejarte cuando te maten por no tener escudo venga me voy a poner escudo mm. eres muy low al fortnite no sí porque hace mucho que no juego pero yo yo esto, yo jugué desde la primera temporada Sí, no no Escucha los disparos. ¿Dónde? ¿Desde dónde? ¿Dónde? <tose> <tose> <tose> <tose> Ah. Vente aquí, suéltate que nos vamos, a otra de la zona. Vamos allá. Mm. Vamos allá, vamos. Márcame, márcame donde quieras que vayamos. Mm. He eh, otra vez Espérate, espérate. Ya eh, podemos hay que matar a minas, ¿sí? Hay bots, hay bots ¿Dónde? Tengo un bot Ven aquí ¡Qué hombre! ¡Oh, mira, amigas aquí! ¡Aquí están amigas! Aquí hay otra arma mítica. tengo mm. otra arma mítica Otra arma mítica <ríe> ¡Let's go! ¡Otra arma mítica! y <ríe> batalla! Toma luz. ¡Primera vez que me toca el nuevo pico! Sí, sí, gracias a mí porque maté mm. a mi No, es un pero... desafío. no, no, no, no, no, no, no, no, no, una persona. no, no, no, no, una persona. Y sí, pero si yo no, no, no, no, no, vez este bot es más tonto Sabes ¿no? mm. que el bot viene otra. Comió pues la trampa el tonto Mira con el rocket el bot ¿Dónde hay bot? ¿Dónde está el bot? Ya lo maté me lo poné Y a ver el lanza cohetes que tiene Me la dejas A verlo hay mucho, muchos fantasmas por aquí. ¿no? Podemos mejorar armas, ¿quieres mejorar? Ay, no, no necesito, tengo un buen mm. mm. mm. Aquí te puedes curar, ven, ven, ven. Ven conmigo. Rómpela. ¡Haz esto! Mm. Mm. ¡Pero no lo encierres! ¡Déjame sí, a mí matarlo. A a si No a Si no los matas, te matan a ti ¡Sí! ¿Qué otro botas! Mm. Mm. Mm. ¡Pero ayúdame! ¡No, no, no! ¡Sí, pero es que, que estaba, no, intentando, no, estaba intentando matar uno, pero de repente pero se me estaba escapando porque yo estaba intentando matar. Se da unos cuantos golpes, que lo sepas. Y ya tengo. ¿Quieres bala? No. Solo, te, solo queda una. Tata la casa, hombre. No puede ser más tonto. ¿Y? Toma, hombre. Chao, no, jefe. No sé de dónde, ¿Qué? no lo puedo localizar. Oh, le ¿lo metí 24, 24, muerto. La culpa no, se no la llevó. Ni... ¡Hola! ¡Que puedo ahí? volar! ¡Que puedo volar! ¿Me escuchas? Sí, sí, sí, pude volar. Sí que se me Con esto puedo dramático. volar. Un al ah. espacio, no alberto. Anda el espacio, de la tecla del el espacio dos veces. Mm. Mm. ¿Dónde estás? Y matando a un pinche fantasma! Ayuda. Es que como matemos, como ganemos... ¿Eso? ¿Cómo te hizo? ¿Cómo te hizo? ¿Cómo te hizo? ¿Cómo te hizo? por los guanteletes, te lo come. coge los guanteletes, No me lo coges, los guanteletes. No me no, lo coja. No me lo solo cómetelo, cómetelo. Eh, espérate. Es, ¡Hombre! Espérate, espérate. Te... Mm. Mm. Ahí ya está, ahora coge el cuantale. Y mm. el sí, de aquí. Mm. Soy buena, no vamos a pasar pasa Vamos a pasar nada, vamos a pasar uh, uh. Ya, nos estamos llevando. Hay que, hay que ir a la zona, ya. Solo sígueme, solo sígueme. Mm. Si me decís ganamos la partida, eso te lo aseguro. Mm. Hola. Ok, mira, aquí, mm. aquí hay mm. un fantasma Ok, lo han matado, lo han matado Pero déjame a mí también matar, que es, que es injusto Ok, aquí hay un fantasma ey, ¡Eh, ey! Eh, ey eh! Aquí hay un hombre ¡Dos! Me han mandado más por... ¿Tengo otra persona aquí, hombre, venga mm. ¡No te separes! ¡Mate, mate! ¡Mate, maté. ¡Mate! mate tres fantasma fantasma fantasmas tres fantasmas cuántos cuántos fantasmas quedan en la partida? Es quedan siete y siete jugadores vení vení vení ven, ven. aquí en la bóveda quédate aquí yo te cubro yo te cubro solo quédate aquí adentro estamos en zona tú tranquilo solo quédate aquí adentro conmigo <risa> te quedas ahí metido ganamos la partida porque okay, ya te cubro lo que es injusto Solo quedas ahí. ¿Quieres ganar la partida? Quedas ahí. No, pero yo también tengo que colaborar, porque si no ya te doy el, los guanteletes. Para eso te doy los guanteletes. Oh, hombre, tú solo quedas ahí, no necesitas tener nada. No, que me faltan más, hombre. No tiene vida. Esto. Mm. ¿Qué ¡Uy! Mm. Oh, Buenísima, mm. ven y ¡Buena, mi primera aquí! me conmigo. A conmigo y la ganamos. Ya ves que llegamos matando. ¿Cuántas a... gente? Justo hombre. ¿Cuánta vida te Pero queda? Aún de... oh, me queda, queda. La mitad. Quieres que te cure? No tengo botiquines. Ah, no, no, no, no necesito botiquines. Mm. ¡Ya mm. la ganamos! ¡Ya la ganamos! ¡Ya la Han ganamos! ¡Dos fantasmas y seis personas! ¡Dos fantasmas y, ¿Y seis dos personas? personas! ¡Cuatro personas y cuatro personas! Porque a, a nosotros también nos cuenta eso Somos dos ¡Ok! ¡Vamos a poner los fantasmas y mm. por la gente! ¡No corras! Pues, sí, ya me la ganamos! ¡Síñame me la ganamos! Pero ¡Eso te lo aseguro yo, hombre! vamos ah, muertísimo, <tose> hombre! ¡Para lobby, hombre! No, es, es un ¿Vale? espectro. Corre que, que va a aparecer el espectro para matarlo. Acuérdate. No, no, no. no, no. Que me pongo nervioso, que me pongo nervioso me pongo nervioso me pongo nervioso 82, 80 78 no, me pongo nervioso, silencio que me pongo nervioso pero que sálvame se me voy a en el petra y te tengo no, que, me, que matar que no, te diga, no, puedo. 62, 60 que me matan Mira, solo vete, vete mm. mátate fuerte en mátate fuerte en de sin querer me puedes matar a mí. No te voy a matar. No, no, no mates a ningún mm. superviviente. ¿Por? Porque puedo ser yo, hombre. Mm. Ya sé quién eres tú. Porque tú eres compañero mío. Y sé con el guantelete de, de Thanos. ¿Dónde estás? Veo a gente por aquí. No mates a ningún superviviente, esto lo perdí, hombre Te puedes matar a mí sí, sin, sin pulpo, ¿no? No quiero eso, hombre, que perdemos la partida yo ¡Ahora sí que no maten a ningún superviviente! ¿Dónde estás? Que yo soy el único superviviente que hay, no manches ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Mata a los espectros! No, sí. ¡Tienes que matarme a mí si quieres que ganemos! dónde estás! No te va a salir la marca, hombre Solo necesito que... Que no mates Ojo que la gano, ojo que la gano, ojo que la gano ¡La ganamos! Mejor bien mucho. No, porque ya tú eres fantasma y no te... ¡Oh, te he matado! Te he matado ¿Sabes? Podemos ganar aún ¿Lo puedo? Sí, sí, podemos ganar. Con una jugando una partida con esta y hacernos un vídeo. Casi así. Si las dos partidas. Vamos a mirar cuánto llevamos de, de vídeo. Llevamos 23 minutos. ¿Vale? Cuando abramos la partida se acaba. ¡Mata al espectro! ¡Espera, espera, espera Victoria magistral, ¡ole! Bueno. Pues chicos, vamos a ir dejando por aquí la partida. Nosotros la damos a preparado, pero ahora empezamos. Nos vamos por aquí. Vamos dejando vídeos Si os ha gustado, darle like, activa la campanita para no perder ninguno de vídeos. Dale like, suscríbete, activa el campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y hasta la próxima.